Más de dos veces Hoy la vida me ha golpeado Más de dos veces Pero yo he sido un hombre Muy optimista Ay, ve las chaviria del Carmen Gracias, papá Por la fe Tantas cosas Por la tu pues, Bendito ¿no, mujer Que ha sido como como la madre mía de Luis Ángel, de Santo Rafael, de Dios, de, Omeren, de Gran Martín de Lía. ¡Ay, Dios mío! Dame no fuerza, dame no fuerza, aguantar este reino menado. Yo soy un muchacho bueno, hay un martín en el cielo, y otro martín en la tierra. Soy la obra de soy un hombre inteligente, hay martín, dame valor, para cantar a tu gente. Sincera, su papá está allá en el cielo, pero usted está aquí en la tierra. En este verso le canto, se lo digo con orgullo. En este verso le canto, se lo digo con orgullo. Ay, hombre, mi tío santo, hay todo lo mío es suyo.